Muchas gracias, señor ministro. Pregunta a doña Miren Gorrochategui. Tiene la palabra a su señoría. Muchas gracias, presidente. La, la pregunta es repetida. Eh, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos eh, ha resuelto que las autoridades españolas violaron las normas europeas para la expulsión irregular eh, en agosto de 2014 de dos inmigrantes en Melilla. Eh, es la misma pregunta, pero para que no sea sea la misma respuesta, le voy a decir que, in, eh, según el ACNUR, un 90% de estas personas que intentan eh, saltar la valla y entrar en, en España son potenciales eh, solicitantes de, de asilo. gracias, senadora Borrochategui. Señor ministro. Señoría, eh, no le voy a contestar lo mismo pero algo similar sí. He de decirle, sinceramente, que cada vez que se quiera solicitar una protección internacional, es decir, lo que se conoce como el derecho de asilo, lo que hay que llegar es a un puesto fronterizo y pedirlo. Lo hay en Ceuta y lo hay en Melilla. Mire, estamos estudiando, insisto, la sentencia. No se trata de tomar una decisión precipitada, y se trata de analizarla en todo su conjunto, compartir con toda la legislación también europea y, dentro de todo el contexto, le puedo asegurar que tendrá explicación justificada de cuál va a ser la decisión que, dentro de tres meses o antes, pueda tomar el Gobierno de España al respecto. Muchas gracias, señor Ministro. Senadora Bueno, no vamos a volver con lo mismo y espero que no, como decía la, la, la, la socialista, que no que no haya recurso. Yo lo que sí le quería decir era que esta esta sentencia lo que hace es declarar que el gobierno de España vulnera los derechos fundamentales, vulnera los derechos humanos y además eh, venía bien avisado el gobierno. La defensoría del pueblo desde el año 2005 viene avisando casi cada año que las devoluciones en caliente son ilegales. El Comité para la prevención de la tortura del Consejo de Europa también le ha avisado al Gobierno de España que estas actuaciones son ilegales. El Congreso de los Diputados le está diciendo al Gobierno de España que este tipo de actuaciones son ilegales y en esta misma sede de nuestro grupo parlamentario se le ha dicho alguna ocasión que este tipo de actuaciones son ilegales. El el Gobierno de España aduce razones importantes para este tipo de actuaciones, como por ejemplo, y lo ha comentado, impedir la entrada de extranjeros de manera ilegal en España. Lo que pasa es que al Gobierno se le va un poquito la mano con la proporcionalidad. Y esto pasa no solamente con estos derechos, sino con otros muchos, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es la primera vez que dice que España está actuando contra la legalidad. Lo hizo cuando derogó la doctrina Parot mediante la cual el Gobierno defendía la irretroactividad de las normas penales, que es el principio básico del, de, del Estado de Derecho. Lo ha hecho también en muchas ocasiones cuando le ha dicho al Gobierno de España que no está investigando debidamente las denuncias por torturas. Un año y otro año el Gobierno español está siendo amonestado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque no respeta los derechos humanos. Porque el gobierno español tiene un problema con la proporcionalidad en su respuesta y porque el gobierno español tiene un problema con el respeto de los derechos de los demás. Y fíjese que incluso el gobierno ha llegado a decir cuando estas personas acuden a los tribunales que estas personas están abusando del derecho. Es decir, y acudir al derecho a la defensa... Es para el gobierno un abuso del derecho por parte de las víctimas de la fuerza del Estado. Y simplemente. Vaya terminando, señoría. Termino, sí. Quisiera traer aquí el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Ciudadano de, de 1789 de Francia, que decía que un Estado en el que no hay separación de poderes ni se respetan los derechos humanos no tiene constitución. Con lo cual, y parafraseando a la vicepresidenta, Termine, le diría al Gobierno, termino, vuelva a la democracia, vuelva al Estado de Derecho, Gobierno, y vuelva al constitucionalismo, pero de verdad. Muchas gracias, senadora Borrochatei, Señor ministro. Mire, señoría, eh, no se trata de pretender ser original, La habida cuenta de que antes di una serie de razonamientos. Pero le voy a asegurar una cosa. En la Unión Europea se mantiene, por todos los países de la Unión Europea, que el rechazo en frontera no es incompatible con preservar los derechos humanos. Esa es una teoría que se mantiene en toda la Unión Europea. Y si hay algún país que no lo tiene, a ver si la próxima vez me dice usted qué país es, porque esta es la tesis que está predominando en toda la Unión Europea. Mire, señoría, que vaya usted Asegurar, como acaba de hacerlo, la falta de proporcionalidad que tiene el Gobierno de España a la hora de tratar a los inmigrantes me parece que es faltar rigurosamente a la verdad. Me parece que no es tratar con el respeto que hay que tratar a tantos voluntarios que desde la ONG, sí, sí, y a tantos funcionarios y servidores públicos que desde Protección Civil, desde la Guardia Civil y la Policía Nacional y también Salvamento Marítimo… Llevan más de 10.000 personas salvadas en aguas del Mediterráneo porque vamos y acudimos a salvarlas incluso hasta aguas jurisdiccionales de Marruecos. ¿Cómo puede usted asegurar ese tema? Mire, señoría, le voy a leer, ya que usted hablaba, ya que usted hablaba, sí, muestra usted un gesto, porque este grupo está instalado en el constitucionalismo y ustedes no sé dónde andan, porque en un sitio dicen una cosa y en el otro mantienen otra. Este grupo está siempre en el marco de la ley y en el constitucionalismo. Y, mire, puestos, puestos a reflexionar, como dice usted, que España lo trata tan, tratan tan mal, le voy a hacer una lectura. Los hechos presentados demuestran que los solicitantes no se encontraban en una situación de emergencia resultante de una persecución o de una amenaza inmediata a la vida, integridad o la dignidad. Además, los solicitantes cruzaron la frontera de manera ilegal, y violenta. En relación con las autoridades, estas examinaron la situación individual de cada uno de los solicitantes cuando volvieron a cruzar la frontera, como exige la Convención. En consecuencia, incluso en el fondo, la violación no puede considerarse grave. Eso lo dice un voto particular del juez Dimitri de Dof, que no estaba de acuerdo con el contenido de la sentencia. Señoría, no vengo digo porque no hay que ser maximalista. Es un problema grave que hay, es un problema que tenemos que resolver, pero no para que usted utilice la demagogia y mentiras como hoy se están ministro. aquí planteando desde todo punto de vista y en muchísimos casos. Por tanto, abandone la demagogia y de verdad pónganse a trabajar para resolver algunos problemas, que ya está bien de hablar y no aportar absolutamente nada. Muchas gracias, señor ministro. Me pregunta doña Laura Castel. Tiene la palabra a su señor.